Eh, un desastre, un desastre, eh, déjame ver lo de Samaná, tengo que presentar esto, eh, de Samaná, porque esa gente me pidieron que hay un palo de luz totalmente, que crea un problema, bueno, miren, yo lo busco ahora y lo presento más luego, eh, porque tenemos al doctor Peralta, y y tenemos que cumplir ese compromiso de salud. Pero mientras tanto. Bueno doctor ahorita vamos a hablar. Porque dice una cardióloga. Que le dio el COVID. Que ha tenido muchísima gente de COVID. Que el corazón con el COVID sufre grandemente. Ahorita usted hablará de eso. Bueno el resumen de hoy. es Que hubo 14 muertos. Y 600 y pico de contagiados. Y esto no para. Esto no tiene ningún paradero. Los trabajadores suspendidos. Di que no van a poder cobrar el doble sueldo completo. Los trabajadores suspendidos. Eh, señores, mataron un hombre que había cumplido 24 años injustamente en Estados Unidos. Y que ganó una causa. Ganó una causa. Eh, porque fue injusto ascendente a 14 millones de dólares. Y desde la cárcel de aquí, cuando vino lleno de entusiasmo a vivir en su país, desde las cárceles de La Victoria planificaron su muerte. Oigan lo que es este país. Miren, este, yo quería, pero no me va de tiempo, después que voy a, a, a, a ampliar esto, porque ese asalto que le hicieron a la gran presentadora de televisión Marisela Álvarez y por suerte agarraron el delincuente wow. sí fue rápido hay que, hay que felicitar a la policía no podemos ser mequinos eh, cuando ellos hacen su trabajo y actúan con eficiencia nosotros no tenemos ningún inconveniente en felicitarlos ellos hicieron su trabajo ciertamente eficiente y yo creo que merecen un aplauso, un aplauso eh, por parte ¿no?, de, de, de, de la población y la ciudadanía. Eh, pero, señores, eso dice, tú sabes que ese delincuente solo en un motor se desmontó de su motor con pistola en mano y... Pudieron haber matado a esa muchacha, pero después, entonces, está el caso de que le tiró tiro a un camión que se paró y los asaltos están aumentando vertiginosamente. Hay que decirlo que los asaltos están vertiginosamente. Bueno, cobra más pollo. Román Jaques para ser presidente de la Junta Central Electoral. Solamente el PLD se opone a él, la Iglesia Católica y una gran cantidad de instituciones de diferentes calibres están apoyando a este hombre. De modo que Román Jaque se perfila porque demostró desde el Tribunal Superior Electoral que tiene gallardía y que tiene dignidad y que no se deja torcer. El pulso. Bueno, eh, señores. y Dos temas rápidos que yo los ampliaré mañana. Señores, yo no había visto. Yo estoy estasiado, Yo estoy paralizado. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Yo en mi vida no había visto. Tantos funcionarios. Los pocos que han declarado su declaración jurada de bienes multimillonario todo. El ministro de Agricultura declaró que tiene 434 millones de pesos más 5 millones de dólares. 5 millones de dólares a la tasa del 58 por 1 vienen siendo alrededor de 300 millones de pesos. Es decir, que tiene 700 y pico de millones de pesos. Vi extraoficialmente que el presidente Luis Abinader tiene 70 millones de dólares. 70 millones de dólares vienen siendo como 4 mil millones de pesos. O 3 mil y pi... Está casi 4 mil millones de pesos. ¿Y esos cinco, cinco mil ¿qué ¿En qué? ¿Y cinco mil 100 millones son 5 mil 800. Calcúlame 70 millones de dólares. No, esos son todos ¿Para los más de mundo. Pero oye, no hay un solo funcionario. Milagro Germán declaró 185 millones de dólares. Bien. Lisandro Macarrulla, el ministro de la presidencia, 398 millones de pesos. El ministro de Hacienda, 501 millones de pesos. Pero yo digo, yo digo, mira eso, eso. Si esto fuera un estado de verdad. Tanto los funcionarios que salieron como estos que están entrando con tanto dinero fueran objeto de una investigación. Fueran objeto de una Doctor Peralta, yo siempre pongo el ejemplo de España y usted busca de todos esos países de Europa. Oye, es que, es que, en un momento dado, en el 2012, 2012, 2013, el Gabinete de España. El que más dinero tenía en su declaración jurada de bienes Llegaba a 700 mil euros Después los otros eran 200, 300 mil euros 200 mil euros O sea, servidores, público ¿Qué no, está indicando eso? Que esos tipos metieron cuarto en la campaña Y lo van a sacar desde el Estado Y que un pobre no llega a ser funcionario De primer orden Un pobre no llega que ser millonario. Y. El senador de Nagua Tiene 1250 millones de pesos. Y hubo un senador ahí. Que no, pues una cosa increíble. Eso. No, no importa. En propiedad y dinero. Pero es mucho como quiera. En propiedad y dinero. Lo único malo de Mira, otro tema, otro tema breve que yo voy a tratar es que, miren, hay algunas medidas, doctor Peralta y amigos televidentes y men, que en principio, por el carácter populista, eh, la gente lo celebra. Pero ojo, le voy a hacer dos historias. A propósito de que el presidente Luis Abinader se paró en un comadón en Santiago y, y lo saludaron y, y adopta alguna medida, maneja su carro Tesla. Y bueno, y hace alguna cosa que la gente lo ha celebrado, pero yo le voy a recordar a los presidentes que hacían eso y más. Y terminaron muy mal. Sabador José Blanco, que fue condenado a 20 años, se paraba a comprar agua de coco. Y, pero el doctor Peralta sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad. Sí, sí. Se paraba a comprar coco de agua. Se paraba. Y hizo, consejo de de y hizo un consejo de gobierno en Santiago. Y se paraba en, en los semáforos, en luz roja. Los presidentes no tienen que pararse. Él se paraba y terminó preso. O sea que eh, le digo esto porque lo que quiere la población son soluciones. Eso es muy bonito. De que tú hagas eso. Pero son soluciones de empleo, la población quiere que se baje la pobreza, la población quiere que se resuelva el problema de salud, la población quiere tener cuarto en los bolsillos para comer, para tener resueltos problemas de salud, la población no come con que un presidente diga que se monte a en una grúa, con eso no se quita hambre, eso es muy bonito y muy populista. Y otra cosa, Leonel Fernández al principio, cuando fue presidente, iba helado bon a comer helado y a brindar helado. O sea, para que no se crean que con eso, con eso no se resuelve el problema, ni se quita hambre. No, porque embullan a los pueblos. El doctor Peralta lo sabe, embullan a los pueblos con eso. Uno,